Bien, regreso en este programa especial hoy, lunes 30 de diciembre del año 2019. Tal cual nosotros, pues dijéramos al principio del programa, hoy pues, es lunes 30, el último programa de este año, aunque pues, no es el último día, pero sí el último programa de este año 2019, donde como cada año, pues nosotros nos reunimos, todo el equipo de contacto diario y cada quien en su área, pues, tenemos la oportunidad de brindarle a ustedes un importante resumen de los acontecimientos, de las noticias, de las actividades más importantes ocurridas en el año 2019. Así que en el día de hoy, lunes 30, pues está el equipo completo con nosotros, Alberto Vázquez, Darwin Taveras, Marilisa García, la doctora Milagro Sierra, Ramón Antigua y como siempre mi compañero de cada día Sergio Antonio Romero Pérez. Eh, lamentablemente... Eh, el toro, cabalgando, <risa> El eh, llanero <risa> solitario <risa> y toro. No, no, ningún <risa> penco. El, el llanero <risa> solitario y toro. Así es. Hoy lamentablemente ausencia de nuestro querido amigo de los lunes, pues de Ezequiel González, por razones muy ajenas a su voluntad, le impiden estar con nosotros en el día de hoy. Antes de nosotros, pues iniciar y darle la bienvenida ya a cada uno de los miembros de este equipo, pues yo quiero agradecerle a todos los patrocinadores que durante todo este año 2019 estuvieron ahí y son los que han permitido que este proyecto se consolide. Nuestra gente de Marien Travel, como siempre, gracias Marien Travel, Centro Comercial Villar, nuestra gente de Aguarrandi, Tienda La Suerte, Master Pollo, Auto y nuestra gente de eh, Secanor, la Ferretería Gama, eh, eh, también nuestra gente de Autopresto eh, por su apoyo durante gran parte de este año, Radioeléctricos, Autorepuesto Rafi, eh, Centro Materno Infantil del Nordeste, fundador de este proyecto ya con casi seis años con nosotros siendo... Eh, patrocinador exclusivo. Así que gracias a nuestra gente del Centro Materno Infantil del Nordeste aprovechar que durante todo este año nuestro compañero Sergio Romero gracias a Dios fue a quien idea. presidió la Junta Directiva y precisamente fresquecito pues ya ya, ya le entregué su almanza. de médico que sí. tienen la riendas de este importante, sí. más importante centro médico de toda esta región es el Centro Materno Infantil del Nordeste. También a nuestra gente de Fuentes de Luz, Memorial Park Cementerio Privado por también acompañarnos de una gran parte de este año. Así que gracias de verdad y en el transcurso del programa pues seguiremos nosotros agradeciendo a todas esas empresas que han confiado en este proyecto y que se han mantenido respaldándolo por tanto tiempo. Es el momento donde nosotros pues presentamos. Ya Sergio le da la bienvenida. ¿verdad? Siempre muy efusiva y como lo hace cada día. Pero Sergio, bueno. vamos ahora de manera oficial. ¿verdad? De manera oficial. Sí. no Gracias de decirle a nuestro... La persona más importante que tenemos nosotros en este, en este auditorio Que es usted que está frente a su pantalla Y que nos regala una hora y media de su día Y hoy eh, que culmina nuestra labor por este año eh, Solamente decirles gracias y lo esperamos el año que viene Y ahí hoy vamos a ver qué es lo más importante que pasó este año Lo que podemos mejorar para el año que viene Y lo que podemos hacer para que este país se incumbre hacia un futuro mejor Y sobre todo este año que viene que es un año electorero. Así, así es, hoy vamos a hacer nosotros eh, como no debe ser, pero así eh, en el orden que estamos. Saludo Alberto Vázquez, bienvenido a este programa especial. Saludos, Víctor, saludos a los demás amigos eh, de cada día en contacto diario y saludos a ustedes que cada día están esperando las informaciones más importantes que desde este ...espacio le traemos cada uno de ustedes... ...lunes, martes, miércoles, jueves y viernes... ...y tú dirías, decía Sergio, decía Sergio... ...que esperaba que los amigos que siempre estaban ahí esperándonos... ...día por día, el próximo año lo sigan haciendo... ...el próximo año es el próximo miércoles... ...sí, sí, uno o sea, cree que mucho... ...el próximo <risas> miércoles nosotros esperamos eh, contar con ustedes... ...y ustedes pueden contar con informaciones... Las más objetivas posibles en cualquier medio del país, porque eso caracteriza a contacto diario. Buenos días. Así es. Saludo Darwin Tavera, quien es, podríamos decir que es el, bueno, no, sí, el, el Benjamín. El, el, el, del, un Benjamín, ese se casó ya. ya se, lo casamos aquí eh, en sí, el diario. Sí, sí, sí. <ríe> sí. Nada, buenos días a todos. Eh, lo que nos ven a través de la pantalla y de Internet también, que ya se ha vuelto un aliado acerca de la TV, la radio. Y todo aquel que quiere comunicar algo. Para mí es un gusto, ¿verdad? Eh, estar aquí ya en este programa especial que se ha hecho tradición. Aquí en este Canal 8. Y un gusto para mí estar compartiendo con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. saludo señor Ramón Antigua. Ese sí es el más joven de todos. Sí. Sin lugar a dudas. Por eso me fui antes de tiempo de la cena y el encuentro. Víctor porque tiene una obsesión. Bueno. Porque los mayores no pueden estar de y su protesta, Víctor tiene una obsesión. Ustedes con que eso. Yo me lleve, yo no entiendo eso. Yo me llevé de una máxima que tengo, que sí. a los ricos, tú mamá, la única forma De salir rápido de un rico es dándole de comer. Ajá. Y sí, de sí, el pobre sí, poniendo sí, una sí. escoba boca arriba. Sí, con Entonces, sala con tres granos de que arriba. me quería ir por necesidad. Y Víctor viene y me da esa bienvenida. Sí, sí. sí. Yo era el, el, el más. Sí. El de mayor Alargada edad. ¿No será que usted salió juguete para no cantar? Saludos señores sí. a sí. los amigos sí. televidentes sí. que sí. todos los Dicho sea el paso, sí. no es el miércoles que hay programa. Sí sí sí, porque estamos. Sí. Es el jueves que hay excepción. Sí <risa> sí, sí. Buenos días. Saludos Marilisa García. Buenas, buenas, buenos días. Como siempre, yo siempre estoy feliz, agradecido al Señor de ser parte de este equipo, como cada viernes y ya durante seis años interrumpidos, llevándole contenido a sus hogares. Quiero aprovechar el espacio. Para felicitar a una persona muy importante en mi vida, el hombre de mi vida, mi padre. Ah, pero yo, yo de vera. No, mi padre, no, no. mi padre que ah, en el no. día de hoy está de fiesta de cumpleaños, cumple sus 71 años de edad. Excelente. Así que papi, te amo desde el centro de mi corazón, sabes que siempre serás el hombre de mi vida. Felicidades, papi. Felicidades de aquí. Gracias, Marilisa, por estar con nosotros. Doctora Milagro Sierra. Eh, buenos días, Víctor. Buenos días, compañeros. Y buenos días a los amigos que nos ven. Yo espero que no me haya dejado de último por nada de la edad. O sea, yo espero que no te que ver nada lo de la edad. Para que ordenen esta cabeza. <risas> Sin embargo, agradecer. Gratitud es la palabra que me surge para agradecer a las personas que nos siguieron durante todo este año. Agradecer en muchas ocasiones la sugerencias de temas que nos han dado. Y sobre todo que nos acompañen como cada miércoles analizando un tema que de una u otra manera lleva contenido. Que aunque aunque sea un contenido negativo, nosotros intentamos cambiarlo y dejar un mensaje positivo, y es lo que queremos seguir haciendo en el 2020. Hoy, un último programa, normalmente las despedidas dan nostalgia, sin embargo, cuando tú has tenido un balance positivo, la intención es que, digamos, fue un buen año, y esperamos que el 2020 sea mejor. Así es. Gracias, gracias, doctora Milagro Sierra. Eh, una vez más, por compartir con nosotros en un programa especial como está. La intención nuestra, ya la decíamos, es hacer un resumen de los principales, una es sintetizar ese resumen de los acontecimientos más importantes acontecidos durante este año 2019. Ha de una manera relajada, aunque lo hacemos con un concepto y un criterio claro, eh, y eso, eso es lo que nos ha caracterizado durante todo este tiempo que, tiene, que se lleva a cabo este proyecto, pero de una manera relajada hoy, ya el último programa del año, que es 30 de diciembre del año 2019. Nosotros vamos a compartir este eh, resumen, pero además también vamos a disfrutar, vamos a degustar un suculento eh, desayuno que nos ha enviado nuestra gente de panadería y restaurante eh, de Moya, donde sí se puede comer bueno, pero también nosotros nos sentimos a gusto verdad con esta eh, decoración que nos han hecho nuestra gente de flores y eventos. Doña Mecho, eh, Gracias de verdad por esmerarse eh, colocando este set de esta manera para nosotros disfrutar de este desayuno también de ahí que en un momentito estaremos compartiéndolo con ustedes desde su, la tranquilidad de su hogar. Para iniciar este programa especial que pues nosotros queremos, eh, debimos iniciar con Ezequiel González pero no está con nosotros hoy lunes. Vamos a iniciar entonces con el siguiente día que como cada martes tenemos otra buena oportunidad y ustedes de compartir con Alberto Vázquez que toca siempre esos temas importantes y hoy pues Alberto eh, nos traes algunos temas de esos que fueron noticias en la República Dominicana durante el año 2019